<risa> Muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos acompaña Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía del Dependenciario eh, Bienvenidos una vez más a su programa Radiando en cáncer número 42 Luego hay que llevarle los lunes Porque luego le dice Luis que las cuentas no salen No sé por qué Pero pues, eh, muchísimas gracias De verdad, muchísimas gracias a tal de del lunes eh, Bueno, yo quiero agradecer a los, nuestros técnicos ah, por acá eh, Haciendo posible que esta transmisión se lleve a cabo eh, Bueno, vamos a vamos a hablar de, no vamos a hablar, cumplimos un año ya de, de transmitiendo ese pro, programa lo volvimos a retomar después de, de un rato que no lo hacíamos, precisamente fue en la pandemia cuando empezó esto, nos quedamos encerrados y pues nos tuvimos que, que reinventar para mostrarles su trabajo y, y no parar, y no cerrar, bueno, dije, bueno estamos cerrados, no al 100% pero sí estamos cerrados, eh, yo le podría hacer una lista de todo lo que pedimos de verdad, compañeros que decidieron en la cárcel, eh, salir por la puerta falsa, no sé si se por la puerta falsa, bueno, bueno, este, Antonio Escalera, de verdad, era un gran actor, un gran músico, eh, pues de esa forma fue cuando decidió, no cumplió un, un año más de dos días y ha desfallecido. Y pues a toda su familia le damos un gran saludo, de verdad, este, eh, está presente en nuestro nuevo montaje, que es Macbeth, allá dentro de la penitenciaría, y siempre lo tenemos presente en nuestro altar, está ahí con una uña, que tocaba la guitarra, fue lo único que dejó este, y así puede hacerle una lista y hablarle de, de todo lo que perdimos pero gracias a eso eh, nos reinventamos aprendimos a ser a ser más responsables y cómo nos y cómo superamos el reto de para, para seguir mostrando nuestro trabajo eh, bueno tenemos un taller de serigrafía nos, nos pusimos ya al 100% es una de esas, de esa depende como dos años y las pantallas de estampados pues ya un poquito opaco pero pues todavía está hacemos para hacemos libretas eh, para empresas para lo que sea quiera de verdad este, eso lo volvimos a grabar en pandemia no podíamos salir pues estamos todos en un cuarto y pues ejecutando el guárdalo ¿no? eh, también nos metimos en teatro en streaming como mucha, mucha gente que, hace, que hacemos teatro tuvimos que, que agarrar esa opción esa muy buena opción de verdad para seguir mostrando lo nuestro... que nos gusta hacer no es sé nada sino nuestro trabajo pero nos gusta hacer teatro de verdad eh, gracias a la tecnología, pues aquí estamos, no nos vamos, seguimos presentes. ¿no? Eh, nosotros presentamos La Espera, las hijas de las lamas, de verdad, y en el Foro Shakespeare. Eh, el Ricardo III tuve la oportunidad de gestionar con el secretario de Estado Penitenciaria, pues, Ricardo III. Eh, llevamos, en marzo, cumplimos 10 años presentando esa obra, desde, desde que se estrenó. Y pues tuve la oportunidad de grabarla, y está pues, en es la plataforma de Tetrix, no es comercial, pero pues chéquelo chéquelo de verdad, es en el catálogo de Tetrix. Es un buen trabajo, la verdad, toda la gente que colaboró para llevar a cabo esa, esa grabación. Este, y bueno, nosotros estamos ubicados aquí en Abraham González, número 77. De verdad, también tenemos el, el, el huerto en, aquí en la de Juárez, aquí. Tenemos el huerto, lo, estamos, lo, lo tenemos como un pasatiempo, para tener una, como una sapea verde. Pero hoy en día eh, da muchas cosas, de verdad, entre ellas la papas. La muchacha, las papas, las muchas especias, ¿no? la verdad, que nos ayudan para, para ahora eh, en esta cuestión de nos Conseguimos una parrilla allá en nuestra en, en pelea del huerto y tenemos eh, actividades al aire libre a partir de ya. Tenemos ya los ya, viernes, eh, vamos a estar todo lo que es junio, todo lo que es julio, agosto, septiembre y hasta que nos detengan o podamos eh, abrir al 100%, vamos a estar al aire libre. De verdad, venga, vamos a tener es buena comida, eh, pernos, a el Web Con Comedy, como nos está menos el Fercho, este, Villa Olímpica, la tradición de la obra Villa Olímpica de sale Bruno Muchirca la Universidad de Telemarta, eh, Rap Canero con Tony y trae ahí un grupo de verdad son, eh, son raperos caneros, y pues vienen a presentarse acá a, a, a la terraza, Huerto Terraza, ¿no? le dice mi canal Lani, saluda a Lani que nos ayuda en redes sociales. Este, y el viernes 25 está el eh, Cherry Burlesque, de verdad, vamos a tener una venta de Burlesque en, eh, en el Huerto. 7 de las 19 horas, de verdad vamos a tener muchas actividades este, y todo gracias a esto, gracias a la pandemia, Muchos nos rodeamos la cabeza no sabemos qué hacer. Eh, lo repito, perdimos mucho, pero pues también ganamos otras cosas y de eso le pues, sacamos provecho. De verdad, por eso aquí estamos, aquí estamos trabajando, eh, echándole ganas, como decía José Lito ¿no? en una entrevista le preguntaron, este, y usted, ¿cómo estamos? Bien, aquí eh, trabajando, echándole ganas, ¿no? y la verdad, sí es eso, hay que. Si te rindes, pues no vas a avanzar, y pues esto, esta vida es de seguir avanzando. ¿no? Igual allá adentro, en eh, el Recuerdo tenemos un taller de escenografías, hacemos muebles, mancos, sillas, mesas, camas, eh, literas, escenografías, trabajamos madera, trabajamos papel, trabajamos metal, trabajamos acrílico, trabajamos pasta, trabajamos óleo. Eh, de verdad, hay muchos, muy, mucha gente con mucho talento allá adentro, y pues nosotros no nos aprovechamos de eso, sino nos gusta mostrar el trabajo de la gente que está en el interior de, de, de ese centro que es la penitenciaria de Santa Marta Catarina, eh, y bueno, pues de nuevo en nuestras redes sociales en el Facebook, estamos como compañía de la penitenciaria, en el Twitter, arroba Cia sí, Teatro peni. Eh, en nuestro correo, teatroprision, arroba foro y bueno, eh, pues ahorita estamos como, en, no sé, no sabemos en qué semáforo estamos, pero de verdad, seguimos utilizando cubrebocas, que... Eh, sana distancia es imposible con esto de que hay mucha gente en la calle de verdad pero pues tenga, tengamos las, las medidas de, de seguridad para, pues para que ya sabramos pues al 100% porque la verdad estamos teniendo para ganar la guerra estamos, hemos estado a punto de cerrar eh, pero como perros de, como perros de guerra la verdad nos aferramos por seguir, por seguir vivos por seguir mostrando su trabajo por seguir aquí eh, tanto el 717 como el frontship y el acompañamiento penitenciario de verdad es invitamos a que conozca los proyectos de impacto social, las subfunciones que se presentan allá en Sabora número 7, eh, y pues bueno, ya me meten muchos comerciales. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía Italo de Derecho Pensiero, eso fue radio Bentana. De verdad, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Vámonos, enseñando